la organización PLASCODE o MASCODE, que es una organización que impulsa y promueve la experimentación entre arte, programación creativa y nuevas tecnologías. Cristian va a estar eh, moderando este panel eh, con artistas digitales, así que los escuchamos. Yo me pongo en mute y desaparezco. Bienvenidos sí. y muchas gracias por estar acá. Gracias Nico y a ver... Ahí está, se escucha. Gracias Nico y gracias eh, todo Ecoparty y la idea de invitarnos a colaborar con Cruz Roja. Así que bueno, ahí acaban de poner el enlace del proyecto. Eh, voy a ser muy breve para hablar directamente con Gonzalo y con Flor, pero estamos acá haciendo esto mismo que con los chicos, intentamos hacerlo todas las veces que podamos, que es conectar espacios y públicos con artistas que trabajan con tecnología. Y en ese cruce muy particular es donde esta, en esta mesa tenemos a, a Flor, que ella trabaja con Live Coding, que ahora nos va a contar un poco y vamos a hablar sobre esta relación que viene con el código en particular para generar imágenes y sonido, y no solo en el momento en que ella está inspirada en su estudio trabajando, sino que con el público genera eh, estas experiencias donde se ve el código, cómo va generando eh, imagen y sonido. Y por otro lado, pero muy cerca, Gonzalo, que es el diseñador de imagen y sonido de la UBA, y que es eh, con un pasado y con un presente trabajando en el cine, pero con un eh, enfoque puesto en la pedagogía, en, en el cruce entre código y arte. Eh, así que la idea va a ser conversar con ellos de sus prácticas, sus abordajes, y que podamos escuchar y leer sus, sus consultas también, por allí en el chat, de qué tiene que ver esto del arte con esto que, que es el código, qué tiene que ver la tecnología y cómo se usa la tecnología, del lugar en el que intenta ser un espacio de creatividad, un espacio de experimentación, y que, como todas las prácticas artísticas, nos ayudan a ser un poco más sensibles y aflorar un poco estas ideas, tal vez voladas o abstractas que uno tiene, y vinculándolo con algo que tenemos enfrente nuestro todos los días por muchas horas, que es la computadora. Así que, eh, si quieren, arrancamos y leemos sus dudas mientras o consultas con Flor, así charlamos un poquito sobre lo que haces y contanos un poco qué venís haciendo. Eh, bueno, hola a uh, Podés. Eh, soy Flor eh, soy artista plástica soy profesora de dibujo y hace como casi un año y medio más o menos que me metí en esto del light coding eh, no me considero como programadora pero la realidad es que sí estoy programando bastante todo el día pero no de una manera como funcional sino más eh, como aplicada a bueno, esto que decía como un poco Cristian, que son herramientas como para hacer eh, visuales o, o música y que, bueno, básicamente, eh, ahora les voy a mostrar un poco eh, de qué se trata. Eh, Cristian, ¿querés comentar o... la pregunta? O... Dale, si querés andar mmm, seteando lo tuyo. Eh... Un poco lo que nos va a mostrar ahora Flor, también contanos qué lenguaje estás usando, porque imagino que muchos del público están programando o programan algún lenguaje. ¿Qué es lo que usas o, o que, cuáles son tus herramientas? Eh, bien. Bueno, un poco lo que, lo que uso es, eh, básicamente, es, eh, más que nada, eh, me dedico a las visuales y lo que uso es JavaScript para programar. Este programa se llama Hydra. Lo voy a recargar a ver si a ver. funciona en el browser y lo que está interesante es que eh, no hay que instalar nada, eh, con lo cual es muy accesible, eh, bueno el lenguaje es también bastante amistoso, entonces eh, lo que tiene es que vos entras, tiene varios ejemplos, eh, entonces eh, vos accedes y ya directamente como modificando algún número, eh, podés cambiar como eh, Las visuales, digamos Y no es que necesariamente tengas que saber programar Pero sí aprendes eh, como eh, Realmente en la práctica A, a programar bastante porque, porque bueno, vas aprendiendo, haciendo Bien, y lo que tenés que ocuparte a la hora de programar es de hacer que no solo veas, en este caso en la imagen, una composición a lo largo de la pantalla, sino también el tiempo, cómo van sucediendo y cómo va generando lógicas que le dan dinamismo y, y acompañan algo que, que suena o mismo que vos generas con, con la música. ¿Cómo es ese momento en el que vas viendo cómo acompañar con código algo que está sonando? ¿Cómo, cómo, cómo es tu manera de encararlo? Y para mí, bueno, eso es lo, lo interesante un poco de, de, de esto del iCode, que de repente no es que solo programación, de repente estás pensando en todos los lenguajes a la vez. Estás pensando en el lenguaje musical, en el, el lenguaje visual, y, en, y bueno, y en la programación. Eh, y más si estás haciendo como las cuatro cosas a la vez, digo, ¿no? Como programar música, programar visuales. Y, y a la vez estar pensando en, en conceptos que también son como eh, más eh, en este sentido de, del campo de las artes visuales. Entonces, eh, yo en, en mi caso eh, eh, vengo como de, de ser VJ, eh, eh, opero visuales eh, para bandas en, en vivo hace varios años y realmente eh, Pienso un montón en relación a la música eh, Como al, al ritmo a, a, No sé, a las tonalidades o, o el estilo, lo que esté sucediendo sonoramente Bien, y Hydra es uno de los lenguajes que existen, pero hay otros ¿De Hydra qué nos puedes contar? o cómo, cómo, ¿Quién inventó el código? ¿O, o cómo se le ocurrió eh, generar esta plataforma para visuales? Eh, bueno eh, Digamos, Hydra está, lo inventó, eh, la creadora se llama Olivia Jack. Ella es eh, de California y, por lo que tengo entendido, cuando ella empezó a, a crear Hydra, eh, lo pensó como para enseñar a, a programar, pero de repente eh, se transformó en, en una plataforma de light coding. Como que no es que eh, de momento cuando ella pensó que, que armó esta herramienta y e iba a ser realmente como para, con esta finalidad, digamos. Bien, y esto lo, lo sirve obviamente para espectáculos en los que estás tocando con, con otros artistas, y también para tocar de forma remota, ¿no? Eso es algo que está sucediendo bastante, y que veo que hay muchas redes online, de, son artistas sonoros, artistas visuales, Sí, eh, pero eso, bueno, tiene que ver un poco que, eh, bueno, todo esto, es algo como muy importante es que todos estos software que usamos son software libres, y eh, bueno, eh, una versión de, de Hydra es Pixel Jam, que, a ver, no la cargué, pero la puedo cargar. Mientras... Eh, en donde varias personas se pueden conectar y, y bueno básicamente como que hay varias salidas de, de hidra digamos hay varias pantallas entonces eh, la idea es que en cada pantalla eh, pueden intervenir un montón de personas eh, esta es una manera que se está usando bastante para visuales eh, pero particularmente en la comunidad eh, sobre todo en la Argentina estamos usando eh, bastante este software que lo hizo Moonshaker que es, eh, pertenece a la comunidad argentina que se llama Click y básicamente eh, lo que te permite es, eh, es un server y te permite justamente como loguearte y, y trabajar a, a distancia, digamos, eh, y no solo a nivel como desde Argentina, sino que hace un tiempo hicimos un encuentro con chicas en Colombia y en México. Entonces, eh, digamos, como que lo que hizo Shaker fue tomar el digamos, el repositorio de Hydra eh, y meterlo también dentro de Flock, en donde también se pueden como usar otros lenguajes que tienen que ver con, con sonido, como es el caso de Tidal Cycles, eh, acá tengo la página, eh, o FoxDot, eh, SuperCollider, SuperCollider lo tengo por acá abierto. Eh, esto es como todo más perteneciente al campo de sonido y también tienen como su, sus complejidades y sus particularidades, eh, como no, no son para lo mismo cada cosa, ¿no? Bien, y en tu forma de trabajar, ¿laburás con visuales con Hydra? ¿Y en la parte sonora qué es lo que, qué es lo que te interesa usar? Yo suelo usar mucho eh, para lo Sonoro Tidal Cycles y a veces Super Collider, pero bueno, me resulta como que es un poco más complejo, eh, porque lo que tiene es que eh, Super Collider trabaja como en más bajo nivel de programación y eh, no, no es que solamente tenés que tener como quizás una noción de, de ritmo, o, o nociones de música, sino que también tenés que tener como un poco de noción de síntesis de sonido Como es un poco más eh, profundo, pero está muy bueno también Claro, que no solamente reproducís sonido, sino lo generás desde la propia síntesis de cómo se crea un, una oscilación eh, Eso, como ir al instrumento como si fueras analógico, pero con la lógica digital de pensar esos armónicos en el aire que van a llegar a tu oído con vibraciones, entre comillas, generadas con algoritmos. Tal cual, y o, lo difícil de todo esto es que lo estás como haciendo en el momento, ¿no? Es que, bueno, quizás puedes tener algo armado, pero siempre va a sonar distinto, este, no, no, no es siempre de la misma manera, digamos, pero todo esto es en vivo, ¿no? Y eh, tiene como algo un poco medio de peligro mm. <ríe> el vivo siempre. Sí, tiene un riesgo de una en la línea interesante. Eh, eh, y yo si quieren les comparto algunas imágenes eh, que me parecían interesantes como para ver más allá de... Eh, a ver si se está viendo... Sí. Como un poco las, las situaciones acá. ¿Dónde, están, ¿Dónde estás tocando y cómo es esta situación? Eh, bueno, eh, ese es un dúo que, que tengo con Rapo, que es un amigo, que se llama Code Poetry, y justamente bueno, pensamos mucho en, en esta cuestión de, de la multiplicidad de lenguajes que, que conviven, en, y dentro de esto lo pensamos como un acto eh, poético, y en este caso en particular, ese es en la ciudad de La Plata, en una... En un palacio que se llama Palacio Merino, que es eh, de un poeta, era de un poeta eh, de la época de Borges, principio del de siglo XX. Y eh, en ese momento había una convocatoria para, para exponer en, en todo el palacio en relación a las poesías de, de López Merino. Entonces lo que hicimos eh, fue eh, tomar las poesías de. De este escritor y las metimos en Markov, entonces modificamos todas las, las poesías, hicimos nuestras poesías nuevas y eso fue reproducido en texto como de manera visual y a la vez es eh, ampliado sonoramente, ¿no? Y, y entonces, como que fue una performance que fue en relación a, a todo esto, que bueno, justamente en esa parte era como una acumulación de libros porque hay, es como una biblioteca muy muy grande, y la idea era como justamente un poco profundizar en, en, en el espacio, bueno inclusive también nos vestimos como eh, para la ocasión en relación al espacio, considerándolo un poco también parte de la performance, como que todo lo que está sucediendo es enteramente un acto, no es solamente... El código no es solamente el sonido, sino es todo lo que está pasando. Ya lo se sí, otras imágenes de la situación. ¿Y qué desafíos tiene para vos, además del, del un poco de lo que decías del, del vértigo, la adrenalina, eh, diferenciales con la música ya grabada? ¿Y como, cómo ves la escena de tocar en vivo? Como ¿La situación de poner el cuerpo, estar frente a una compu? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Lo, lo pienso en relación a, a la necesidad que están surgiendo en los últimos años del show en vivo, ¿no? como la pérdida del disco como objeto y el pasaje a eh, la, la situación, a la experiencia, que esto todo culturalmente estamos pensando en, digamos, en la experiencia o construyamos experiencias culturales, bien ligadas a la industria en este caso, eh, ¿cómo, el, cómo se articula el movimiento del coding que tiene como un paradigma político un poco más crítico sobre las tecnologías en general, con esta suerte de fenómeno del de show en vivo que se intenta que cada vez haya muchos más en términos de la cultura pop, si crees. Claro. Y bueno, yo creo que una particularidad del light coding es que tiene un montón de maneras de ser en vivo, desde que puede ser algo presencial de poner el cuerpo y estar en con la, con la compu directamente y pensar también, digamos, eh, maneras de eh, en cómo puede, no sé, interactuar eso en el vivo. Igual es muy difícil porque estás como, eh, requerís mucha concentración, eh, pero yo particularmente me lo pregunto un montón. En algún momento hacíamos un chiste de rotar computadoras entre todos para, para que pase algo más. O agarrar la computadora de otra persona es re incómodo también. Eh, y, y bueno, una manera es esa, como estar en vivo poniendo el cuerpo, pero otra manera es eh, esta cuestión del streaming, y que justamente ahora se está dando eh, muchísimo. Bueno, todos los años hay eh, streamings de, de, que organiza TopLab, que es como, la, como un ente que... Congrega a toda la comunidad de todo el mundo de Lycoding y básicamente se hacen streamings en vivo por YouTube, por Twitch Hace poco fue el Equinox y es un streaming de creo que son 72 horas seguidas y la gente se anota de todos lados y streamea y, y se interactúa mucho eh, desde ese lugar y puedes mostrar la pantalla o puedes mostrar la webcam y la pantalla eh, y ahora se está usando también mucho el eh, Hubs de Mozilla, que es un espacio como bastante nuevo de realidad virtual. Ayer y hoy se está haciendo un streaming en México. Eh, y lo que está bueno es que, bueno, es otra manera de habitar eh, el espacio digital e interactuar con las personas. Total. Y hay, surge mucho esto de eh que los artistas que trabajan con código roten y hagan o, o, o parejas, o vayan rotando mucho, ¿no? Pareciera que es mucho más orientado al, al, a la jam, o al encuentro con otro, eh, y no tanto de presentar un set armado, cerrado, eh, como tipo banda estelar, sino que está muy orientado a eso, ¿no? Sí, yo creo que sí, hay, o sea, creo que es algo igual que, que, que va en, en cada persona, no sé, yo tengo, por ejemplo, como muchas cosas armadas a nivel sonoro, pero al final siempre termino tocando con alguien porque siento que, no sé, es más, más divertido ¿no? al final, como compartir más que estar ahí mostrando algo de una manera eh, más solitaria, no sé. Creo que me, me divierte más, pero está bueno igual también todo. Eh, no sé si vamos a tener algo para preguntar o compartir. A mí, viendo las imágenes, tu, tu estética tiene algo como de la deformación, como de medio, no sé si un glitch, pero como, como una lógica de, de, de instante que se rompe. ¿Cómo, cómo trabajas o cómo pensás en esos momentos en, a la hora de ser visuales? Eh, bueno, eh, yo considero que cuando hago visuales es como bastante eh, procesual, como que empiezo, suelo empezar como con la pantalla en, en negro, en limpio, y, y voy transformando, quizás desde un punto, eh, bueno, particularmente en el video este del, del MUTEC, si lo tenés por ahí, eh, si no lo pongo sí. yo. Lo, si alguien de EcoParty nos puede pasar a ese video... Eh, como yo estudié dibujo, digamos, eh, de una manera muy clásica, ¿no? de, de pensar como, el, el, no sé, estudiar figura humana, objetos, dibujar a mano eh, Pienso mucho en esta cuestión del de el punto y la línea, y en ese caso en, en particular fue una performance de, que la pensé como dibujar en vivo, digamos eh, entonces tenés, eh, no sé, eh, un plano en un dibujo, en, tenés un plano también en, en ejes cartesianos en, en la pantalla. Entonces, digamos, en ese sentido, eh, partí a partir de bueno, la pantalla en negro y, y empecé a poner un punto y después empezar a marcar un recorrido de un trazo e ir como deformándolo cada vez eh, más, digamos, hasta que ya no era una línea de, de, en sí. Entonces me, me gusta como un poco la idea de ir empujando todo al caos. Tuvna, no, ahí pongo un poco el video. Sí, yo lo que, hola a todos, quería preguntarte Flor, era, este como vos dijiste que, que arrancaste con, con esto sin, sin tener mucho conocimiento de programación, eh, una de las primeras como barreras cuando uno intenta dibujar eh, con código me parece que es como la matemática y me parece que es como amigarse con un montón de conceptos matemáticos que, que quizás en otro momento de la vida no, no le dimos como tanta bola o como que eh, un montón de cuestiones que no sé, que del secundario del seno y el coseno, medio que no se entendían qué eran y por dónde iban y y que después eh, hay que volver como a visitarlos y a, y a volver a entenderlos sí. eh, Entonces, bueno, la, la pregunta es ¿Cómo, cómo, cómo fue para vos en, en cuando comenzaste con esto? Eh, ¿Cómo conectar con, con esas cuestiones de programación y de matemática? ¿Y, y qué herramientas te, te sirvieron? Eh, y mira, por suerte eh, Digamos, está clic que es esta comunidad que les digo, colectivo de light eh, en donde nos juntamos un montón de personas que vienen de la rama de las artes, programadores, programadoras, eh, diferentes eh, tipos de, de personas, músicos, diseñadores industriales eh, o, o cualquier otra rama. Entonces siempre básicamente preguntando, interactuando con, con personas de de otras disciplinas. Hace un tiempo me pasó que di como una especie de charla, taller sobre hidra y me crucé a un, un chico que era alumno de la facultad en donde estaba dando la, la charla en, en, en Bellas Artes en la Universidad de La Plata y él había estudiado eh, ingeniería industrial y tenía muchísimo conocimiento sobre... Sobre todas estas cuestiones de trigonometría Y me dice, bueno, intercambiemos Unas clases de hidra por trigonometría Y de repente Bueno, sí, es volver a encontrarse O sea, yo estudié como todas Estas cosas, pero la verdad es que sí Cuando estudié arte dije, ah, nunca más Voy a usar matemáticas, y acá estoy eh, Pero Bueno, digo, quiero decir que Es como un intercambio que Se da mucho con el hablar Con, con diferentes tipos de Personas y preguntando y bueno, también googleando, ¿no? Como que hay mucha información en Internet también. Y creo que además de este caso, como que bueno, Internet es el lugar donde sirve idealmente para compartir información. ¿Y cómo es estos cruces que, que mencionabas antes, por ejemplo, la Equinox, estos encuentros internacionales? de Si hay como escenas, eh, siendo que esta es una tecnología web la que permite esta, estas Estación visuales si hay una estética y hay una idea de identidad visual sí. geográfica o eso es algo que, que se rompe por completo en estos paradigmas de programación eh, creativa y que no, es una estética más, mucho más compartida que no tiene ubicación geográfica eh, Sí, yo creo que no, que no, no, no tiene una ubicación geográfica eh, sobre todo porque digamos... Eh, creo que no todo el mundo tiene la misma visión ni la misma definición de, de lo que es el light coding entonces quizás eh, eh, no sé, hay gente que está buscando una estética eh, pero hay gente que no, que simplemente le gusta eh, tocar y hacer algo capaz no lo está como haciendo tan a conciencia eh, eh, y hay gente que, que, que quizás sí, digamos como que es válido de, de las dos maneras y yo, como otra pregunta que tenía eh, Para hacerte Si pensás que como todo el recorrido Que hiciste De dibujo digital eh, Afectó como tu, tu dibujo a mano Y tu, tu trazo eh, Y en realidad como que ya no Dibujo casi a mano, eso me pasa eh, Como que estoy pensando en, en dibujar Pero con funciones Capaz en mi cabeza No, sé, no estoy ya... Eh, dibujando tanto a mano hace unos días, como que agarré un poco ahí un marcador un rato, pero no, no me, me, me queda como medio corto, digamos. Como que ves la Matrix, ¿no? Como que ves un. no ves un paisaje, ves tipo las funciones que, que forman como las montañas, ¿no? Sí, tal onda? cual, tal cual. O me pasa que capaz que voy caminando por la calle y veo. No sé, veo el agua o cualquier otra cosa y veo ahí todo hidratado en código ¿Y cuáles serían como los primeros pasos que sugerís para alguien que tiene ganas de ver lo que ahora se está viendo en eh, tu performance en MUTEC eh, en la pantalla de Palacio de Cien en las pantallas enormes, pantallas de LED gigantes eh, y uno vez eso dice wow, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo hacer algo de eso? ¿Cuáles serían los primeros pasos que sugerirías? Eh, o de cosas para ver, artistas para conocer, eh, herramientas... Eh, y yo algo que pienso primero es como que bueno, que la gente primero se anime a las herramientas y que no tenga eh, miedo de, de equivocarse porque como que se trata mucho de eso, digamos, en, en principio. Y después también meterse en, en las comunidades Y hablar con, con la gente Es, es re importante eh, Porque así, digamos, conoces Como en, en qué andan las personas Digo, no solamente De, de Argentina, no sé eh, como, como que de repente Te intercambias otras Miradas y otras op opiniones Con gente de otros lugares Y, y eso es la característica. Como para arrancar Y después sí me parece Que que bueno, que es eh, importante Sí pegar y, y ver obras eh. No sé No sé bien qué, qué recomendarte ahora en el momento Pero, pero me parece que, que en realidad está bueno Como que todo influye a mí No sé, capaz que, digo, estoy escuchando algo Que capaz que no tiene que ver con el Light coding, pero que me inspira De todas maneras a hacer algo Uy, ¿qué pasa si hago reggaetón Haciendo el coding? No sé y me pregunto eso, o, o de repente quiero hacer un ritmo de samba brasilera y, no sé, le pregunto a un baterista, como pensar de maneras como más eh, eh, hipervinculadas, quizás, como no, no separar disciplinas. A full, a full, está buenísimo eso, como muy. Y esto que, que a veces pasa de, de pensar como el, lo tecnológico dentro de del campo del arte, esta división que hay, ¿no? De, de, de, bueno, el arte visual, el arte sonoro y aquello otro que es el arte con tecnología, eh, como que se si hubiese separado una cápsula de muy distinta, y, y cada vez nos damos cuenta más que lo tecnológico es la cultura contemporánea, como es, somos de esa época, eh, y entonces ahí es donde. Sí pueden surgir más relaciones y nada, ser más susceptibles a cómo un músico brasilero influye en tu visual estética eh, tocando con JavaScript. Tal cual, o, o bueno, o si es necesario realmente, digamos, usar solamente una computadora, ¿qué pasa si, no sé, alguien canta o alguien baila o hay, no sé, eh, otros instrumentos más acústicos? Eh? hay como prácticas que se han hecho también de esas experiencias y lo que me parece como súper eh, como interesante en el iCoding es que al no tener una definición tan estricta de, de lo que es justamente se puede abrir a un montón de campos eh, y tender a esa hibridación que no eh, sea solamente eh, código en, en la pantalla sino que de repente pasen un montón de otras cosas. A full, a full. Eh, bueno, si, si, si quieren hacemos un breve switch a hablar con Gonza, pero incluida Flor totalmente a, a charlar entre los tres. Eh, un poco para complementar este relato que habría que habría Flor sobre cómo utilizar el código de una forma creativa, expresiva, y con una estrategia artística o de pensamiento de producción. with you Baby up with a slow motion crew And we up in our clouds when people change but not us And we just chillin' kicking it, kiss by the sun Could be soaked to the skin in the moss I know she got the good vibes when seasons change but we're the same Even if I lost all my money The zero runs deep honey And I don't need to speak a single word Cause you got me hunting, honey. Even if my jokes don't funny, my tongue tied up on And I don't need to speak a single word. Bueno, mientras Gonzalo vuelve, eh, estábamos un poco haciendo este momento pivot entre lo que nos aportó Flor sobre su proceso creativo y las formas en las que ella ve la relación entre cultura en general, como cultura contemporánea y herramientas técnicas o tecnológicas, y un poco el proceso visual, cómo se vincula esta situación entre la formación estética o la no formación estética o artística, y la formación técnica o la no formación técnica, que visibiliza que es una puerta de entrada muy sencilla para aprender temas vinculados a la matemática y la programación, y temas que están más orientados a lo visual, eh, con lo cual me parece que es inspirador en ese sentido de cómo apoyar gente con esta curiosidad y cómo convertir algunas horas de ocio frente a la, a la pantalla en horas de creatividad y creación. Así que en esto me interesaba también sumar a Gonza, que además de ser desarrollador de plataformas y herramientas de distintas tecnologías, él dio un abordaje muy interesante sobre la cuestión pedagógica y la programación. En, ya siempre de distintas carreras uno puede ver como las matrices de cómo se generaron los conocimientos, cómo se sentaron las bases de la formación técnica y cómo eh, eso luego impacta en cómo se crean herramientas. Eh, y me parece que ahí González nos propone, y ahora va a contar un poco mejor, cuál es su abordaje en esta idea de desmitificar algunas lógicas que, por inundarnos, nos parecen verdades, que tienen que ver con eh, la, la, lo cultural en términos de qué lugar ocupa la tecnología hoy en nuestra sociedad. Y cuando metemos un poquito a escarbar, encontramos lugares opacos que está bueno visitar Utilizarlos y sobre todo hacerlo en grupo, compartiendo con otros. Así que ahí es donde Gonza arma un espacio de formación que tiene que ver con la programación analógica y con ese solo subtítulo le dejo la palabra a Gonza que nos cuente de qué se trata la programación analógica desde su punto de vista para aprender a programar. Bueno, gracias Cris. Sí, el de programación analógica este, lo comenzamos eh, bueno, junto a, a PlusCode hace dos años Tuvo este, después versiones en la Bienal de la FADU y un poco el acercamiento que intenté darle es, eh, digamos desde la problemática que, que sé que, que, que muchos artistas o gente que, que no programa, que quiere meterse en la programación, eh, el primer escalón es como muy difícil, es como que la programación eh, a, a primera vista queda como, como algo muy lejano y como muchas cosas que, que se aprenden este, con el cuerpo y se, se aprenden en serio, se viven eh, es, esa es una, una problemática que, que la programación siempre tiene al principio que es que no, no, no pasa por el cuerpo, eh, es, muy, es muy difícil eh, Dentro de lo que es la lógica de sistemas, de variables, de funciones, de métodos, eh, de, de loops, de condiciones, como absorberlo en el cuerpo y como entenderlo en, en serio. Viste, ¿Viste? Cuando entendés algo y cuando entendés en serio algo hay una diferencia enorme. Este, Esa diferencia entre cuando te lo cuentan que, y cuando lo haces. Sí. Sí, sí, exacto. Es como en el hacer hay como un primer, eh, una primera vivencia que, que realmente se siente como, como interna. Y, y eso es algo que en el código siempre es muy difícil. El primer hacer eh, cuesta mucho y para mucha gente termina siendo muy frustrante. Entonces, eh, el, el, el abordaje que le di al taller eh, comienza... Ahí aprovecho, si alguno tiene sí. ganas de compartirnos en el chat cómo se acuerda de esa primera vez que programó, basados en la, en la premisa de que ha sido un momento frustrante. Si alguno dice, ah, yo a los 10 minutos de, de, de entender cómo programar, si hice un sitio y ya deployé no sé qué cosa, no es la persona a la que apuntamos, <ríe> pero todos los otros que tengan ganas de compartirnos, bueno, cómo fue eso, porque desde ahí vas, sale la... la la idea de Gonzalo, ¿no? Hacer un proceso mucho más ameno de qué significa programar. Así que, bueno, nos cuentan si tienen alguna experiencia en cómo fue esa, esa primera experiencia programando. Entonces, eh, el taller partió en principio eh, de, de este artista que se llama Sol Lewitt. Ahí se ve, sí. Eh, se llama Sol Lewitt, eh, es un artista estadounidense. Eh, que, que básicamente dentro de la gran cantidad de obras que tiene eh, tiene toda una serie que, que no hacía él la obra sino que cuando un museo le comisionaba una creación él lo que hacía era escribir instrucciones y las instrucciones era una hoja con, con un texto casi, casi poético donde daban las instrucciones para generar una obra. Estos son algunos ejemplos. Y entonces eh, había un día que se hacía una perfo, habían invitados que eh, suelen ser como gente que viene de, de, de carreras de, de artes visuales, y ejecutaban las instrucciones que Sol Lewitt había escrito. Entonces a mí me pareció como, este, como un gran punto de inicio este como, como bueno, antes de escribir código antes de aprender matemática de lo que es un seno, de lo que son métodos variables eh, escribir en papel con, con lápiz una instrucción para generar un dibujo eh, porque esa es una no hay, no hay barrera ahí es algo que, que cualquiera puede agarrar y puede como puede agarrar y hacerlo entonces quiero ir a uno Acá. esta es una traducción del, del dibujo en la pared número 797. Este es un ejemplo de, de la instrucción que, que, que Solowit escribía. La voy a leer por si, por si no se llega a entender la imagen. El primer dibujante tiene un marcador negro y hace una línea irregular horizontal cerca del borde superior de la pared. Luego el segundo dibujante intenta copiarla sin tocarla usando un marcador rojo. El tercer dibujante hace lo mismo usando un marcador amarillo. El cuarto hace lo mismo con azul, y después el segundo dibujante, seguido por el tercero y cuarto, copian la última línea dibujada hasta llegar a la parte inferior de la pared. Entonces, estas son, eh, son cinco oraciones que cualquiera podría como, como redactar, y sin embargo, si uno se pone a analizarlo, hay un montón de cuestiones de, de la programación que están acá. Eh, está, bueno, está el inicio del, del código, está el final del código... Está, hay una serie de pasos que se ejecutan, después esa serie se repite al infinito con la condición de, de finalizar que es eh, el, la parte inferior de la pared. Y lo interesante de, de, esta, de estas instrucciones es que, si bien son sencillas, Después en la ejecución aparecen un montón de... aparece la mano humano, aparecen como pequeños errores, pequeños movimientos eh, que terminan, terminan haciendo esas instrucciones que son sencillas una obra que es súper compleja. A ver, paso una imagen ya terminada de ese... Entonces me parece como, como muy interesante, como punto de partida para los que, los que quieren como meterse a programar, eh, esto de escribir, como, escribir instrucciones en papel que después otro puede ejecutar con, con lo que se tiene a mano, con lo que se tiene eh, cerca, con lo que, con lo que está. Eh, entonces eh, esto me parece interesante, de las estructuras como que emergen de patrones como muy sencillos, una obra como muy compleja. Esta es otra obra de Sol Lewitt. Por una pared, cualquier tramo continuo de pared, usando lápices duros, ubicar 50 puntos al azar los puntos deberían estar distribuidos equitativamente sobre el área de la pared. Todos los puntos deberían estar conectados por líneas rectas. Y recién cuando estaba leyendo esto, pensaba en lo que decías vos, Flor, de cómo fue tu primer acercamiento a, a, a, a programar, y hablabas de los puntos y las líneas. Sí. Eh, y me, me pareció que había como, hay, hay muchos puntos en contacto entre esta obra de Sol Lewitt y lo que vos decías como intuitivamente, como una manera de... de de acercarte. Y además lo que, lo que está interesante es cómo lo comunica a través de un, un texto escrito, digamos, como que de repente hay otro dispositivo más que, que es, es en otro lenguaje, digamos, que, que no es el del dibujo tampoco, o sea, digo, el, el, el método de la instrucción es texto. Totalmente, y en esta obra en particular... Eh, aparece como, como esa cuestión poética. Sí, aparece sí, como, sí, Como visualmente incluso, como vos lo ves, ves, esta, ves la imagen de, del texto y, y, y ya se, se interpreta y se lee como, como una poesía. Entonces, hay algo que, que, que, que en esto funciona como, no sé, de todos los programadores. Eh, cuando están como muy orgullosos de, de un cacho de código que escribieron, que corre muy bien, que es súper eficiente, que, que ven lo que escribieron y, y, y pueden apreciar la poesía dentro de esa síntesis, y también como de esa complejidad, y de, y de lectura de algoritmos como complejos, cuando, cuando ves como, como distintos matemáticos... Eh, solucionan problemas de ordenar de mayor a menor un array eh, Cómo eso puede tener el carácter de poético acá empieza como a, a, a visibilizarse como muy muy directo para, para alguien que no, no está en contacto con, con la programación y esta es la ejecución de, de esas instrucciones entonces lo que me propuse hacer en el, en el taller fue generar experiencias y, y trabajos en grupo en los que se, se pueda como puede alguien que no tenga la mínima idea de, de, cómo, de cómo escribir código poder escribir instrucciones y que un humano un compañero las ejecute eso ya como que elimina la primer como barrera de, de la primera barrera cuando uno está programando es, de que es que algo no compila. Como un compañero siempre va a compilar eh, estos dibujos y se va a ejecutar. Y después sobre ese resultado se puede como empezar a analizar las distintas estructuras y estrategias de, de programación y empezar como a armar eh, algoritmos. Eh, no sé, Chris, si querés que siga por este No, lo que se me ocurre puedo mostrar algunas eh, imágenes de, de algunos resultados, un poco la, que sería la experiencia. Eh, ahí estoy compartiendo pantalla como loco. Sí. Ahí va. Eh, y que esas imágenes que están ahí en el fondo son, nada, parte de, de, la, de la instancia. Y me parece, me parece como súper ilustrativa la forma en la que de esa referencia que mencionabas del Sol Lewy y los procesos, bueno, cómo se puede pasar a instancias un poco colectivas, de charla, de pensar qué sucede con, con el código eh, y cuáles son respuestas visuales. Algo que me interesa mucho y rescato siempre de tu es abordaje tiene que ver con hacer que el otro sea computadora, con muchas comillas, y que cuál es ese, esa manera de aprender, si no fue claro, si no fue eh, ambiguo o poco ambiguo, si hubo mucha abstracción, o, o diste en tu código mucha libertad, eh, o, o restringiste las, las posibilidades de interpretarlo. Entonces creo que ahí hay un montón de cosas que a veces, por la práctica de programar, eh, uno deja de lado cuando también sigue siendo una pieza de comunicación entre medios, entre personas, entre aplicaciones, en este caso, como, como esa idea visual que intenta hacer una instrucción, termina teniendo una representación visual que los materiales mismos ya cambian. La misma instrucción de Lewitt, en vez de lápices duros, podrían ser eh, acuarelas, y ya había otras particularidades de, de la resolución. Entonces, a mí me parece interesante cómo vas cambiando, o cómo vas pensando los materiales en, para los ejercicios. Sí. ¿Cómo estás llevándolo o qué estás aprendiendo de esos usos de los materiales? Sí, bueno, la, la materialidad es eh, súper es importante eh, y, y venimos trabajando como, como maneras para los próximos talleres de, de, a partir de estas experiencias, salir como de, del dibujo plano eh, hacia, hacia volúmenes. Eh, justo en, en, el último, en el último encuentro que hicimos eh, en diciembre, parece que fue hace 10 años, uh -huh. fue en diciembre, este, vinieron dos arquitectos de la Universidad de La Plata que trabajan eh, con arquitectura eh, procedural, digamos, eh, a través de matemáticas, generar como estructuras y patrones que, que después se pueden como mandar a, a imprimir 3D o, o digamos, procesos alternativos de producción. Y, y nada, les gustó mucho la charla y seguimos en contacto para, para ver maneras de pensar eh, los mismos ejercicios, pero en un volumen, y, y ver de qué manera se pueden como jugar con con los conceptos, eh, de, con las operaciones, digamos, geométricas al, a los objetos, a los elementos, para generar estructuras eh, interesantes eh, y, y desde un abordaje de, de la arquitectura. Full. Eh, y bueno, esto entonces es un camino que se inicia, básicamente, de, de cómo ayudar a reunir como el, esta idea de la tecnología como proceso que, que es necesario desacelerar para entenderlo y cómo pueden vincularse de arriba estas definiciones eh, creativas de, de bueno, cómo generar con pocas frases o con pocas ideas como el máximo resultado posible, en este caso visual. Eh, no, me parece súper interesante eh, como manera de a, entrar a lo que a veces parece una caja negra, que la idea es justamente transparentar las cajas negras, y esto tiene como esa lógica. Eh, en esa línea me también pare me parece interesante como dos proyectos que, en los que estás involucrado para sumarlos a la conversación. Uno tiene que ver con eh, Maya, que es eh, este proyecto de fanzines, que eh, me parece interesante que nos cuentes de qué se trata, ¿Y quiénes están vinculados en, en, en esta idea de fanzines que hablan de tecnología? Sí, eh, Maya en realidad, en realidad arrancó con un fanzine que, que edité el año pasado, que fue la primera vez que hice un fanzine. Eh, hice un, un taller de, de inteligencia artificial, y había una, una eh, ¿cómo es un trabajo final para, para que cada uno... Eh, haga una pieza de, de inteligencia artificial y medio como que mm, mi, mi primer eh, reflejo fue eh, en vez de entrenar una, una máquina para hacer algún dibujo o algo así me entrené a mí mismo para dibujar como, como Deep Dream eh, no sé si ubican eh, uno de los primeros proyectos que hizo, que hizo Google que se llama Deep Dream hizo como una ilustración, ahora les voy a mostrar, eh, en la que estaba el meme del doge y estaba representado... A ver, lo voy a mostrar. No sé si ubican esta imagen, que es el doge y está como formado como por muchos otros perrines que... Que, bueno, que es cómo se entrenó esa red particular. Salud. Y, y bueno, entonces se me ocurrió eh, entrenarme a mí a dibujar esto, a ver cómo las máquinas miran, y surgió, perdón, surgió este, este fanzine de ese dibujo, que fue una manera mía de de divulgar como, como estas cuestiones de la inteligencia artificial y de explicar cómo un montón de de procesos se, se meten en lo que vos bien decías como la caja negra y se hacen oscuros eh, hay algo muy complejo siempre de, de la computación para, para, para todos que es que es muy rápida es, todo lo que pasa en una computadora es increíblemente rápido entonces es súper importante como desacelerar y entender qué es lo que pasa eh, en cada ciclo, ciclo computacional. Entonces este fanzine lo hice con, con el objetivo de, de divulgar un poco qué es lo que pasa eh, con Machine Learning, cómo, cómo funciona, qué es entrenar una red, los distintos tipos de redes. Eh, ahí tienen el link para, para bajarse, en el, en el chat está el link para bajarse el fanzine, para que lo puedan leer, compartan, pueden imprimir, etc. Eh, y está todo explicado desde, desde la óptica de los gatitos, que son como los, los encargados acá de llevar como la voz de la inteligencia artificial. Eh, y, y también esto tiene que ver con, con, con la educación eh, sobre, sobre los procesos computacionales. Que eso es algo muy común escuchar cuando se habla, por ejemplo, de cuando fue el ejemplo de, de la votación electrónica, que decían que es una impresora y nada más. Eh, la educación computacional es como súper importante para evitar decir ese tipo de burradas y y bueno, con la inteligencia artificial se viene algo parecido, como que se vende mucho, como, como la solución a un montón de problemas o bueno, entrené una máquina para solucionar tal problema y detrás de todo eso hay un humano eh, entrenando una máquina con datos que elige y que selecciona, entonces eh, hay que tener mucho cuidado con que las máquinas de inteligencia artificial no terminen siendo, eh, en vez de como una manera de resolver los problemas, una aceleración de todas las, las discriminaciones y, y diferencias que se hacen. Eh, hay un ejemplo de, de eh, Amazon, creo que era, que había hecho una inteligencia, una máquina de, que había como entrenado para para encontrar a los, mejores, eh, a los mejores candidatos para un trabajo. Entonces le dieron toda la base de datos de no sé, los últimos tantos años, de trabajadores, de cuál era su, su educación, su, su sexo, un montón de, de cuestiones, eh, para encontrar cuál era el mejor eh, postulante y lo que pasó fue que el resultado de la máquina era un hombre blanco de 30 años que había ido, no sé, a Harvard. Entonces, eh, empiezan a aparecer ahí un montón de cuestiones que, que en realidad cuando estamos ejecutando un, un, una, una máquina de inteligencia artificial que, que fue entrenada con datos de nuestra realidad, lo único que hacemos es exagerar como, como esos esos problemas y esas injusticias que venimos generando. Eh, me, me fui un poco por las ramas, pero la cuestión no, es que... Es está muy, muy picante, pero eh, justo a, avisan que estamos por cerrar este bloque, eh, sí. para que hagamos un, un círculo, como se dice. Ah, bueno. Eh, nos quedan cinco minutos más o menos, eh, y lo que me interesaba es, de este proyecto, cómo eh, armaste una red que comparte eh, otro tipo de propuestas que tienen que ver con el arte y con un poco la historia del Francine, que tiene que ver con un medio independiente, que intenta ser eh, autónomo en su producción y, y cómo esto se vive en otras latitudes, que, en comunidades que trabajan con tecnología eh, no solamente la, la latinoamericana como la nuestra, sino cómo ves eso y qué, cómo surge y cómo se mete Maya que es tu proyecto, en esa red como, Si nos puedes contar un poco esta, esta vinculación entre programadores y fanzines. Sí, bueno, eh, como para hacerla breve, el, eh, cuando, cuando al haber hecho el fanzine este, me, me introdujo como en una red eh, de otros creadores de fanzines, eh, más que nada de, de una red que está basada en Los Ángeles, eh, que se juntan en la Tiny Tech Scene, eh, con artistas y programadores de todo el mundo que eh, crean fanzines eh, en torno a temáticas y problemáticas eh, computacionales. Entonces, una vez que me puse en contacto con esa red eh, de afuera, que a su vez estaba en red con un montón de otros artistas, eh, se me ocurrió cuando hicimos eh, el festival eh, en diciembre pasado, eh, Replicar la experiencia que ellos habían hecho Y ahí nació Maya Que es un entramado de fanzines eh, Con problemáticas Computacionales Pero centrado en Latinoamérica Entonces eh, Es un Es una Curaduría que hice de fanzines eh, de, de colegas de, de Estados Unidos De de Taiwán, de Tailandia, de eh, España, y los junté con... Comparto pantalla, si querés, Gonza, de un par de fotos de, de lo que... Dale, mostrá. Sí. Eh, eh. Con un montón de otros artistas eh, argentinos, de Uruguay, eh, y... Hicimos ahí, Cris va a mostrar, como la, la primera exhibición de estos fanzines. Eh, ay, no sé si se cayó ahí. No, está bien. Eh, de estos fanzines, desde una óptica latinoamericana y de la problemática computacional. Y, y nada, está buenísimo como, como ver y comparar las problemáticas que tenemos nosotros y las que tienen en, en otros países y cómo cada uno encontró en, en la computación distintas maneras de, de, de abordarlo y de crear comunidades para, para poder cómo resolverlos que eso es creo que lo que más me llevo de, de todo eso como la importancia de crear comunidades eh, mismo como decías vos Flor de cuando te juntaste con, con este compañero que te enseñó trigonometría eh, a cambio de que vos le enseñes SIDRA, o como estamos eh, hoy acá todos eh, reunidos en la Ecoparty, eh, tratando de, de, de, nada, de hacer el streaming y también de, de, de dar una mano en, en, este, en este momento. Sí, son maneras de, de hacer comunidad y reunir comunidades, que es básicamente el motor de, de lo que nos pasa hoy. Eh frente a este monopolio y verticalismo que tienen hoy la tecnología en general, así que, al menos de nuestro lugar, que convivimos con artistas y con tecnólogos, es el posicionamiento que, que más nos resulta, que más sano puede ser para no generar y amplificar, como decías, eh, estos sesgos que son vinculados al neocapitalismo que vivimos. Eh, pero bueno, para no irnos demasiado a, la, a una lógica política de la, de la charla, me parece interesante como ir redondeando si queremos algunas últimas preguntas, si alguno tiene en el chat, o entre nosotros si tenemos, o, o Nico si vos tenés ganas de, de comentar algo también. Eh, a mí lo que sí me, me parece interesante eh, es ver la forma en la que se, se animan más programadores a trabajar con, con arte, eh, y hay una pregunta de Gus Fornari que dice: ¿Cómo piensa en la creación colectiva en este aislamiento? Y se la dejo a Gonzalo y a Flor. Eh, bueno, yo particularmente estoy trabajando mucho con personas a distancia. Eh, la semana pasada estuvimos organizando y seguimos organizando eh, porque, por cuestiones técnicas, estamos teniendo problemas. También Internet a veces, como que va y viene. Pero eh, estamos armando eh, un feedback gigante en Internet, eh, un feedback de video. Entonces, alguien le comparte una pantalla a otra persona que le comparte a otra y se arma una cadena así muy grande eh, donde, digamos, todo tiene sentido en, en este compartir y que sucede en, en Internet, digamos. Esa es una manera, o aprovechar el espacio digital, digamos, como recurso. No sé. eh, sí, para los que trabajamos con código es medio... Eh, es, es más como que el resto del mundo se, se está adaptando a nuestra manera común de vivir y de trabajar <risa> <risa> un poco. Este, eh, sí, sí, ya hace tiempo la, todo el, todo, todo, toda la creación colectiva este, está como muy... muy muy atravesada por, por internet, eh, también es raro, es rarísimo eh, no tener la, pos la posibilidad. Eh, y, y también otra cosa que, que pasa en, esta, en este momento de, de estar como todo el mundo en cuarentena, que, que hay un montón de gente que, que aprovecha como el momento, el rato libre, para proyectos, qué sé yo, eso está buenísimo, hay como toda una movida de, de crear cosas, eh, pero nada también a los que necesiten el tiempo de, de, de no hacer y, y de procesar tampoco, tampoco es que hay que verse forzados a estar eh, como aprovechando la cuarentena o aprovechando el tiempo eh, sí, como que también está bueno darse el tiempo de de, de nada de, de pensar y, y, y, y de tratar de entender qué, qué está pasando y y cómo, cómo, cómo va a seguir todo después. Total, sí, creo que tiene que ver con equilibrar lo que hacemos con objetivos comunes de cuál es el bienestar digital, con esta idea de que tengamos una, una vida sana en todo sentido, entonces también el, el offline el, online también es un momento de repensarlo, eh, así que sí, como, cómo hacemos que todo esto nos deje una enseñanza de buenas prácticas en el tiempo que aprovechamos, y en el tiempo vivido, así que sí, estamos, creo que no sé si responde lo que, lo que nos proponías Gustavo, pero bueno, dos opciones de, de, de esta, sobre esta pregunta, y con eso, y siendo las 4.31, eh, vamos haciendo un, un cierre, agradezco a Gonza, agradezco mucho a Flor, agradezco a Coparty y su comunidad que nos invitó, nos dejó hablar de estas cosas que nos gustan, eh, que podríamos hacerlas como Así como el, el look infinito. Eh, así que <ríe> le dejamos ahora la, la, el pivotaje a Nico. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Espero que verlos en la EcoParty tocando en vivo eh, cuando se pueda, eh, cuando podamos todos volver a reunir en persona. Quién sabe cuándo será. Si no, será en la EcoParty digital. Eh, no lo sabemos. Pero bueno, nada, muchísimas gracias por estar.